Muy buenos días, gente. ¿Cómo amanecieron hoy por acá? Amanecimos excelente y mejorando. En el video de hoy vamos a estar habl hablando sobre el miedo. Qué manera podemos evitar que interfieran con nuestras metas, nuestros proyectos y resoluciones de este año. En estos días estuvimos visitando Texas. By the way, al final de este video voy a estar teniendo el video del viaje a Texas. No se olvide mirarlo antes de irse. Yo a mi hijo, por primera vez iba a estar montando un caballo y naturalmente como es primera vez tuvo miedo. Le llegó ese temor, ese miedo, pero cuando rompió esa barrera, montó ese caballo y empezó a caminar con el caballo y empezó a disfrutar de ese paseo la cara cambió totalmente estuvo tan contento en cuanto a nosotros nos pasa lo mismo cuando empezamos un nuevo proyecto cuando tenemos un nuevo negocio para empezar inclusive cuando vamos a estar cambiando de trabajo nos llega ese momento de temores el miedo se apodera de nosotros inclusive hasta llegamos a tener pánico por el miedo al fracaso Hoy en día vamos a estar viendo dos tipos de miedo el primero que es el endógeno el segundo que son las condicionadas lo explicamos ahora uno, el endógeno. Est estos son los miedos que no aprendimos. Estos son los miedos que ya vienen programados genéticamente en nosotros. Son menos numerosas que las condicionadas. Eh, y esto, por ejemplo, son el miedo a, a los fenómenos naturales, a, a un relámpago. Es ese miedo que sentimos desde chiquito cuando inclusive aún todavía nos razonábamos. Inclusive cuando aún no podíamos distinguir entre el bien y el mal, ya sentimos este tipo de miedo. También es ese tipo de miedo de perder a ser que querido o simplemente tener el miedo a la muerte estos últimos son los miedos congénitos más antiguos que existe entre el, nosotros la raza humana el miedo a la muerte y el, o el miedo de perder a un ser querido el este tipo de miedo que es el endógeno inclusive es beneficioso para nosotros en muchos casos porque muchas veces sirve señales de una señalización para nuestras vidas muchas veces nos advierten de peligro que pueda, podamos encontrar en nuestros caminos a veces funciona como un señal de está para nosotros los seres humanos pero al otro lado están la, los miedos que son condicionadas, es la que la mayoría de nosotros sentimos, es la que, es decir, primero se aprende o entra de alguna manera en nosotros, se archiva en nuestro cerebro y en su momento dado toma control de nuestro ser, de todo nuestro ser. Cuando llega el momento oportuno ellos aparecen y nos hacen daños y nos hacen la vida imposible. Es el miedo no beneficioso, este es el miedo que muchas veces se interpone en, en tu camino, entre tus metas, entre tus nuevos proyectos, te hace sentir miedo al fracaso, obstaculiza todos tus proyectos o simplemente llegas a tener miedo inclusive de una relación que puedas tener con otras personas. Pero la buena noticia es que este tipo de miedo es, es el miedo a la cual podemos sobreponernos, es la cual podemos sacarlo de nuestras vidas para poder seguir y vivir nuestra vida a full potencial. Es el tipo de miedo al cual nuestra, nuestro manual de la vida habla y nos dice que podemos sacarlo de raíz. ¿Cómo puedo yo sacar este miedo de mi vida? Bueno, hay dos maneras de sacarlo. Hoy hablaremos de dos métodos de sacar este miedo de nuestras vidas el, el primero es sacarlo de una manera temporal el segundo el método permanente la segunda es la que funciona y te lo digo por experiencia bueno el primero es que puede suprimir se puede controlar es como es como controlar las emociones es como fingir y demostrar que no tenemos miedo fingir que estamos felices cuando no estamos de nada felices por dentro es cuando es, es como fingir que estamos bien cuando no estamos bien, porque solo lo estamos controlando, sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque nos lo sacamos de raíz, sigue estando en nuestro ser. Es cuando tenemos a nuestro perrito, nuestra mascota de su leash, decimos vente para aquí, vente para allá, lo controlamos de una manera a la que nosotros queremos. Inclusive podemos aprender técnicas a través de un psicólogo de cómo manejar todo este tema, de cómo podemos manejar el miedo a través de la respiración, a través de los movimientos de tu cuerpo, a través de carno, a través, de, a través de, de tu confidencia. Hay muchas maneras de controlar este miedo. Pero esta solución es temporal, no es permanente y solo funcionan en ciertas circunstancias método te ayuda a sacar este miedo en forma permanente no te ayuda a sacar el miedo cuando vas a estar haciendo un nuevo proyecto o a no preocuparte por el día del mañana el segundo método que es la más importante es cortarla de raíz en forma permanente para este proceso necesitamos una ayuda no humana una ayuda sobrenatural y este proceso requiere de mucha humildad este proceso es la espiritual vemos que el miedo el temor se ha adherado de nosotros de alguna manera también de alguna una manera lo podemos sacar y esa es la espiritual cuando se trata de lo espiritual yo siempre voy a mi manual de la vida que es la biblia a ver qué me dice al respecto primer paso en salmos 34 4 Encontramos al rey David que escribió en uno de sus libros y dice Busqué a Dios y él me respondió De todos mis temores me libró Esta frase está en el libro de los salmos que, que escribió el rey David En el capítulo 34, versículo 4 Acá habla él de búsqueda, de buscar a Dios Como ven aquí, esto no es algo mágico Sino que requiere otro poquito de esfuerzo de nosotros Como siempre, todo requiere un poco de esfuerzo Esta búsqueda, la de buscar de Dios y llenar todo nuestro ser de él ¿Cómo buscamos de él? A través de comunicación a través de su palabra. Cuando hablo de comunicación No estoy hablando de WhatsApp No estoy hablando de un teléfono celular Sino que hablando con él Él es nuestro creador él, él nos conoce Entonces debemos de hablar con él Y pedirle que él me responda Que él te responda Mira lo que Dios nos promete La paz les dejo Mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes Como el mundo lo da No se angustien Ni sean cobarde Y aquí aclaramos que Esos miedos que nosotros los aprendimos Los recogimos de algún lado Y aquí confirmamos que este miedo miedo que nosotros tenemos y que nos afecta todas nuestras vidas por eso nos pide acá no se angustien y se desesperen esta solución que dios nos da es permanente no es esa técnica que el psicólogo te da él te da esa paz que hará desaparecer tu miedo y tus inquietudes y tus preocupaciones hay una cosa que yo siempre llevo considerando es que cuando voy a estar haciendo un proyecto y cuando no hay paz dentro mío cuando siento que no hay paz, ese proyecto no es bueno para mí. Pongamos que yo siento esa paz para hacer ese proyecto. Pero yo por capricho lo hago igual. Me esfuerzo en hacerlo y lo consigo. Pero ese proceso fue un laberinto. Ese proceso fue una turbulencia todo el camino y es de esas turbulencias que te sacuden de lo contrario, cuando hago ese proyecto cuando planeo ese proyecto y hay paz en mi corazón para, para hacerlo eso, ese proceso es como ir, ir en un avión de viaje y sin turbulencia llego a esa meta que tengo sin ningún problema, sin ningún obstáculo Yo llego con paz y disfrutando durante todo el proceso de ese proyecto cuando buscamos de Dios, todo ese miedo, todo ese temor se minimiza inclusive desaparece ¿por qué? porque nuestro ser se llena de, de la paz de Dios. Eso hace que el temor desaparezca. Y mira, mira lo que dice acá Isaías. No tengas miedo que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Dice. Soy quien te da la fuerza, siempre te ayudaré y siempre te sostendré la diestra de mi justicia, es lo que hablamos recién, que cuando buscamos de Dios Él está a nuestros lados, ese miedo y el temor desaparece. es de un sabio cumplir con estos mandamientos que Él nos da, con estos consejos, ¿por qué? porque así de esa manera tenemos bendición y protección de Él también dice ahí en Juan, dice que paz os dejo, la paz os doy, pero no como el mundo lo da, estando nosotros en este mundo ese miedo, ese temor se apodera de nosotros, también en Salmo 111 10 encontramos, dice que la, el el principio de la sabiduría es la confianza en el Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor es cuando tendremos un resultado positivo. Proverbios 19-23 nos habla de que cuando confiamos en el Señor conduce a la vida, dice. Da un sueño tranquilo y evita los problemas. Son los dos tipos de miedo que existen y los, los más comunes son los dos pasos que yo quería compartir con usted, hablar con usted en este video. Bueno, ojalá que le haya gustado. Si le gustó este video, voy a estar haciendo más videos, lo voy a alzar en dos semanas. Tras tanto, usted puede comentar acá y díganos ¿cuál es, cuál es su miedo Qué tiene miedo Qué le está atajando para ir adelante Qué le está atajando para hacer ese proyecto Que tiene en la mente O tal vez que ya lo tiene escrito Algo lo está atajando No se olvide de suscribirse De esa manera usted está al tanto de los videos que estoy alzando Si le gustó, haga eso Y nos vemos en dos semanas Gracias por ver el video